Son las tres horas con 10 minutos. Vamos de inmediato a mostrarle lo que ocurría hace instantes en Plaza Murillo. Estamos con el reporte de hace minutos nada más de Andrea Taboada. Veamos el siguiente reporte. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento en la puerta de Palacio Quemado, justamente. Están nombrando al vicepresidente del Estado, compadre, eh, ya eh, obviamente en esta, en estos carnavales. Recordemos que es una de las tradiciones que se va realizando, eh, varias actividades. Y vamos a tratar eh, de conversar obviamente. A ver, vamos a escuchar a una de las comadres que ha traído este regalo al vicepresidente. De las comadres bandañitas de Liliana Poita de Tarija. Para nuestro querido vicepresidente, queremos que sea nuestro nuevo compadre en este año. Así que le vamos a hacer bailar y hacer sentir un poco a toda la población, a toda la gente de Bolivia, lo que es la tradición de Tarija. Gracias. ¿Qué es esta tradición de, los, de las comadres y compadres de Tarija? Bueno, es una tradición que se, que se hace varios años, hace mucho tiempo, eh, donde, donde la, en Tarija ¿no? armamos la canasta, la canasta lleva la torta de comadres, eh, donde uno… Eh, la arma con mucho cariño para el compadre, lleva la fruta de la temporada, así es. Eh, está también lo que son los dulces, las banderitas, eh, la, el, exacto, el zapallo. Eh, la serpentina, y bueno, es pues un, un bonito detalle que, que se acostumbra a hacer allá desde Taí, por supuesto. Año, ¿no? Así es, para el año nos tiene que entregar la, la canasta también, ¿No? el, el vicepresidente, el nuevo compadre. Vicepresidente, es el nuevo compadre. Bueno, en principio agradecer el cariño aquí de las comadres. Como ustedes saben, la tradición de compadres y comadres es una tradición muy propiamente boliviana. Um, la, se la asocia a la decisión que toman una familia de elegir a un compadre que será el encargado de coadyuvar a la formación de los hijos de esa familia. Um, hay todo un debate donde surgió la fiesta de compadres, eh, se dicen que en Cochabamba, que Tarija, lo importante es que desde Tarija se ha irradiado a todo Bolivia y tiene ya el sello propia de, de, de las tarijeñas y de los tarijeños y como boliviano respetuoso de las tradiciones de mi país la recibo con mucho cariño, con mucho agradecimiento y me apresto a cumplir todo el ritual y todas las responsabilidades que... ...que conlleva aceptar este nombramiento de compadre. Lo voy a tener que hacer, no hay de otra. Y cuando tengan hijos las comadres, me tendré que preocupar de sus hijos. Porque esa es la idea de compadre. De ser como padre también de, la, de los hijos de esa familia. Entonces, no sé si tendrán hijos, o si tendrán, o si ya tienen, pero... Asumo también esa responsabilidad. Nos pues retornamos con las informaciones. Vamos a hablar de algunas tradiciones que se tienen en el país. esto por la uh, fiesta de compadres en Tarija. Tiene una particularidad que se lo mostramos a continuación. Al ritmo del erque y la caja y el ruido de los cuetillos, se anuncia el inicio del festejo de compadres quienes desde muy temprano se apropiaron de las principales calles y plazas de la ciudad de Tarija, derrochando alegría y vestidos de chapacos, recibieron y entregaron la tradicional canasta que colocan en la cabeza como muestra de afecto de la amistad que se tiene entre compadres. Vas con tu canasta, le entregas la canasta y le pones la serpentina en el cuello y se toma la cerveza. Y ahí esa es la amistad. Y para el año que viene la persona que la ha entregado Obligatoriamente tiene que devolverte la canasta. Es prácticamente a la persona que más, eh, a la persona que deseas, una persona más cercana, ¿no? A la que ya la tienes confianza. Ah, y bueno, prácticamente para, para Tarija y los tarijeños, eso es para nosotros, compadres, tener una persona más cercana. ¿no? La celebración del jueves de compadres y comadres y el carnaval Chapaco permite que Tarija sea uno de los destinos turísticos favoritos del país. Tarija está en el segundo lugar del turismo nacional. No es de gratis, es porque hemos trabajado entre todos, ustedes los medios de comunicación, nosotros como alcaldía. Hoy día somos los segundos del país detrás de Oruro y competimos durante todo el año con Uyuni, con Samaipata, con otros lugares, somos el cuarto destino. Hay que seguir peleando para que esto sea nuestra forma de vida. El sur del país ahora nos trasladamos hasta Cochabamba. Ya tiene otras particularidades, esta fiesta de compadres. Los compadres abren este jueves la fiesta del carnaval, con la tradicional misa en devoción al Señor de la Sentencia, ...festejos, comida, música y mucha alegría... ...se vive en los centros de abasto de la ciudad de Cochabamba... ...nos está tocando esta sección de carniceras... ...y es por sección cada año de los compadres... ...y lo festejamos, es nuestro santo de nuestro mercado... ...es una tradición antigua de muchos años... ...en Cochabamba los mercados se destacan... ...por festejar a lo grande el jueves de compadres... ...iniciando con una misa en devoción al señor de la sentencia... Para posteriormente salir en procesión por el centro de la ciudad. preparan así con bandas, su, su misa, ponen conjunto y empiezan a divertirse, a bailar, a tomar, a alegrarse, ¿no? A todos los compadritos. De cada uno es su fe, su devoción para poder pedirle, no, con mucha fe, para que le cumpla, sus, para que se les cumpla lo que es su petición, el Señor es muy milagroso.